¡Jodido! ¡Jodido! ¡Jodido! ¡Jodido! ¡Lo logré! ¡Por fin lo no logré! ¡Por fin lo no logré! ¡Sí! ¡A tu mapa, su hola chicos cómo estáis estamos aquí seguimos en el super mario galaxy ya lo sabemos y seguimos por la por el mundo este de, de que es eh. pero es que es que va a tardar un montón en acabarse este juego sabéis pues este este vídeo va a ser muy largo sabéis para acabar más rápido el juego entero, sabéis. Eh, acabar eh, eh, y también cuando se acabe eh, eh, cuando se acabe el vídeo eh, voy a hacer algunos pases para para seguir más a ver a ver ah esto ya no teníamos completado es verdad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 En el segundo mundo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eh! ¡Hey! ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Joder, oh, este era súper chulo ese nivel! A ver este. A ver. ¡Ostras! ¡Este era también chulo! Voy a empezar por este. El otro me gusta más, pero quiero algo este. A ver, era... Eh, ahora veréis cómo es. A ver... Solo lleva una superestrella rodando a través de las nubes. La... Ahora sí. Era... Esta es como una cadera, pero encima de la, de esa bola. Y hay que llegar en la meta. Pero no es como las de que llevan tiempo. Venga, ahora hay que ponerse y ya está. Es, a ver, me pone que me, esto, bien, bien, bien. A ver, bien, es esa... Es la posición básica. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ostras! Tío, llevo muy poca de vida. encima, a tomar por saco, ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vale! ¡Oh, tío! ¡Una vida! ¡Quiero coger una vida! ¡Oh, tío! ¡Estos! Esto, esto, esto, ¡Estas cosas no me dejan! ¡No, no! ¡Oh, ¡Perdí otra vez! ¡Por la maldita vida! ¿Cómo? No, no, no, no.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 es que le he puesto a llegar hasta, hasta esa vida. Me cuesta llegar hasta esa vida. Bueno, pues ahora lo voy a intentar. Llevo solo una vida. A ver si Yo eso no quiero perder. Porque no vea, tío. ¡Ah! ¡Oh! ¡Monedas! No, lo quiero, tío. Oh, ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! ¡Por fin! ¡Por fin llegué a la vida! ¡Por fin llegué a la vida! Pensaba que iba a perder ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero, pero! ¡Cógela ya! ¡Cógela ya! ¡Ahora! ¡Ahora, tío! ¡Tío, no! ¡No! ¡La he cogido y ahora iba a salir! Y ahora, encima... Ah no, esto no... E entonces ahora no voy a coger la vida. Porque este no vea. No entiendo por qué me pasa esto. Entonces... ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Allá vamos! Super, supermercado, super. ¡Oh, ¡Dios! Otra vez, otra vez y ahora me he, he fallado con eso. Y ahora solo me falta solo de eso. Me asustó porque se iba a caer el mando y lo iba a romper a tomar por saco. Pero por sacar si sí, al final no. super Supermercado. Sí. No, no, no, no, no. No quiero todavía. No. Quiero salir. Venga. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no. No. ¡No! Encima. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Guardar? No, volver. ¿Quieres guardar al juego y salir? Sí, a ver si. Sí. Pero es que no vea. Yo no quería que pase eso. Si quieres, le digo el mando y no vea. No vea. Es que es que mi por qué me por jefe pasa esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Ah! ¡No! Pero este mundo ya lo habríamos acabado entero. Sí, espera ¿y que volvemos aquí. Eh, eh, me olvido de por dónde íbamos. Pero es que no vea. Eh, es que eh, yo, yo no quería mover para allá. Y me pasó eso, que sin querer le di con el mando de lo de, de esto para mover y, y coger las, esas estrellas, esas de abajo, y, y no vea. Sin querer lo puse abajo de lo de moverse y sin querer se movió para atrás y me morí. Y era mi última vida. Y hasta perdí por encima. Voy a volver ahí. Hoy en este vídeo os voy a decir que, que ahora, cuando, eh, ahora, eh, eh, en, eh, en cada vídeo vamos a acabar entero un mundo, ¿vale? Es para ir más rápido al jefe. Al último jefe. Porque ostras, en este mundo es que el jefe es Bowser. Y no veas que es muy épico. No, no, no, no, no, no, no, no, todas no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Venga! ¡Entra! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí! Dios! ¡Sí! ¡Las malditas estrellas estas! ¡Las malditas estrellas! ¡Me han ido para allá y ahora me he muerto! Dios, demasiado difícil. Quiero salir de este juego ya, de este maldito juego. O sea, de, de esta maldita fase. Porque es que es súper difícil. Dios santo. Dios santo, pero es que. ¡Ah, no, no, no! ¡Porque para allá! ¡No! ¡Por el sitio más difícil del mundo entero! Ostras, voy a conseguir la vida a ver si puedo, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Ay, perdón, perdón, no, no, no, no. perdón, perdón por gritar, perdón señores. ¡Ah, pero venga! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Uf! No, no, no, no. Pero, pero, pero, pero. ¿Cómo es que pierdo? ¿Cómo es que pierdo? Sí, si, sí, si, sí. Si. ¿Cómo es que me desbalo? Si no es nada. No entendió nada, nada. ¿no? Si no, si eso no resbala. Y por cierto, de esta pelota que es. Quiero salir de esta maldita fase. ¡Jodio! Oh, ¡Pero venga! ¡Ah! ¡No! ¡Jodio! Oh, ¡No he tocado encima eso! ¡Uh! <ríe> ¡No! ¡Ostras! ¡Eso va a quedar por este sitio! Igual, da igual! ¡Vega, ¡Venga, vega! Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Elijo por ese sitio o por este! ¡Yo elijo por este! ¡Porque ese, ese solo está, eso y ya está! ¡Y eso no es nada! Sí, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡El final! llegó sí, al final! Una, dos y tres. ¡Ja! ¡La superestrella! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ha salido esta maldita fase, hombre! hombre! ¡Nueva superestrella de la maldita fase! Yeah. Oh. Yeah. ¡Conseguiste una estrella! ¡Has completado la galaxia! ¡Cómo, pero si no! ¡No es el mundo entero! ¡Nuevo récord! Nuevo récord... Has descubierto una nueva galaxia. ¿Estás? Ah, qué bien, qué bien. ¿Estás? Bien. Eso está bien. Jodido, oh, no llevo suficiente para darle al glotón de de este de esta fase, o sea, de este mundo. ¡Oh dios! ¡Ostras! Este, este nivel era súper difícil. Bueno, voy a hacer este que me gustaba mucho. A ver... En, este, en esta fase hay tres estrellas por el caminito estrellado. ¡Ostras! El primero es muy difícil, creo. Sí, si, sí si, que es yes, they, we, si. yes. <laughs> la la la la la la la la la la la la. Sonar la música como La la la La la La la la la Así es como suena Un poco Un poco de No sé. Un poco creo de Flowset Flowset ¡No sé! ¡No! se llevo eh, que es raro porque tiene que ser famoso el Roblox es que es que es que oh, eh, eh, a mí me gusta el Roblox porque cua, cuando juego eh, eh, estoy solo y me aburro un montón como aquí estoy solo no soy solado en los, los juegos con gente y por eso me gusta, pero no es porque me guste, porque con el sonido de lo de uff, uff, cuando te mueres, uff, ah, ¡Oh! ah, toma esa, a, por, a tomar por saco. Sí, a tomar por sacos no la la la la la la la la la no se enfrente a mí y nunca me dé una vida o la la la la la es que es ¡ostras! ¡Ostras! ¿Eh? ¡Oh, tío! En esta parte solo tenía que salvar a los toads. ¡Oh, tío! Bien, bien, bien. Me falta solo una, una de esas. ¡Ah! Yo sé cómo conseguirla con este. Porque mira... Ah, ¡Oh, oh. Y ahora los toads los tengo que salvar para que salga la, sal la salida. A ver... ¡Hay otro más! Ah, ya está, ya está, ya están todos los toads. Ahora viene ese para llevarlos. ¿Y la superestrella? ¡Gracias! He pedido mis lentes. ¡El jefe es un desastre! es que es un desastre! No entiendo, si yo estaría en el equipo de ese jefe... Eh, no sé, eh, no sé qué, qué haría. Sí. Eh, si fuera ese, eh, eh, sí, sería lo mismo. Hola. Hola, Toad, jefe. ¡Da, da, da! ¡Da! ¡Señor Mario! Soy el jefe de del escuadrón Toad. Descubrí... Bla bla bla bla bla bla oh, tío, este era el último, este ya ya es el, la última parte. Aquí tengo que adivinar en dónde es el camino y yo me acuerdo, por aquí había esto, había que conseguir con, eh, cinco estrellas grises de estas. Cinco, o sea, cinco. Mira, aquí hay otra. Y Cuando coja las cinco aparecerá la superestrella. Ostras, por aquí hay... ¡Oh, tío! Ah, ah, vale, allí veo una. Sí, sí, sí. Están ahí. ¡Oh! ¡Ah! Por ahí. Sí, sí, sí, sí. Ostras, soy buenísimo. A ver, por aquí. Así, ah, por aquí. Por aquí hay... Ah, dos, por aquí hay dos. Y llevo uno, dos y tres. Llevo tres y ahora... Uno, dos, tres, cuatro. Me falta uno y ese es el último. Venga, solo este. ¡Ya tengo todos? Se ha transformado la superestrella y venga. Super. Superestrella. Joti, ha vuelto en, eh, desde el principio y entonces tengo que volver a donde empecé. Y ahí está la superestrella. Venga, venga, vamos. Hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. ¡Sí! ¡Chúpate esa! Lo de chúpate esa no sé qué es. Yo tengo, no tengo ni idea de lo que es, pero da igual. ¿Por qué me pregunta esto? ¡Ostras! ¡Oh, tío! ¡Aparecido! ¡Aparecido! ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Aparecido! ¡He visto lo loco! ¡La estrella roja! ¡Sí! ¡Sí! Sí, por fin ha aparecido, por mi vida, por mi vida. Sí. Y este no me acuerdo casi, a ver. Hola, oye, si quieres... Buscar ...cometas... A ver qué es... ¿Quieres que...? Mueva el cometa Picaro ¡Oh, tío! ¡Adelante, hombre! A ver qué pasa A ver Le doy veinte 20... A ver, qué pasa ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Y el cometa? ¿Y un cometa? ¡Ha aparecido dos cometas! Voy a ir primero a este, a ver qué pasa. Oh tío, es los cometas, ese me mola. Hay siempre los jefes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el cometa? Volver. Pero dónde está el cometa? Tengo que esperar al cometa. A ver, es? es que... No entiendo nada. No cuento eso. ¡Qué! No entiendo nada. Pero ¿por qué? Si tenía justo eso. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, ¿qué ha pasado? Ostras, pero, pero, pero, pero qué? El mirador está por aquí. Ah no, ese es que no se hace esa. Tan fácil, tan fácil. Ostras. Oh, Reino de las abejas, de Pouser, sí. surf entrenamiento, o paneles estrella paneles alternos, para la tierra del reino de abejas. No entendió nada, pues vuelvo. Lo, con, lo que me gusta un cometa y ahora me lo ha quitado. Los cometas. Me ha quitado, me ha quitado los cometas. se sube aquí ¡Ah! ¿Pero qué? A ver cuándo vamos a acabar el juego A ver cuándo vamos a hacer este mundo tiene suficientes estrellas ¿Qué por qué entonces no interrogación. no entiendo nada nada No entiendo nada nada nada nada A nada nada nada nada nada ...la, la ciudad nebulosa... ...el ataque de la... ...nave eh, de Camelia ¡Ah! ¡Oh! Aquí había un jefe que era un mago... ¡Un mago! ¡Claro! Yo me acuerdo de esto. Yo me acuerdo de esto, hombre. No me voy a contar, hombre. Yo me acuerdo de todo. ¡Ta ta ta ta ¡Tú Toma esa, toma esa. ¡Tale tu ya! ¡Tale ya! Me digo de una cosa, deje. ¡Tale ya! Es como si estaría haciendo. ¡Talita ya! Y saltar los conejos, ¿a ¡Ey! ¡Que yo no quedaba contigo, hombre! ¿Por qué me hablas? ¡Si yo no quiero hablar contigo! ¡Salta ahí! ¡Jo! Oh. No puedo ir Secuest secuestrado a, a estos toads y no sé, tengo una idea a tomar por favor no funciona mira con esto puedo darle a los a esto, a los cofres ostras eso lo ha hecho el mago y ahora qué hago tengo que darle con una de esas cosas oh, qué bien Venga, a oh, cogerlo y ahora... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Que os de aquí! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Déjame de paz! Que si yo soy un tío, chaval. ¡No! ¡Yo no quería esa palada! ¡Yo no quería las paladas de eso! <coughs> no me deja nada na en esta fase no me deja nada en esta fase a ver qué hay aquí ahora, ahora. Eh, qué hay ahí espera espera me voy a tirar a ver qué hay uh, un toad un toad uh. oh toad ¡Pegado, toma pasado! ¡Uf! A ver qué hay aquí. ¡Ostras! ¡Sí! ¡No! ¡Pero! ¡Sí! ¡Toma esa! ¡Oh, tío! ¡Qué bien! ¡Bien! Aquí había algo, ¿sabéis? Aquí había algo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Un tubo. ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! Una sala. Esto es una sala de aquí. ¡Ay, ah, por aquí también se podía entrar así! ¡Ah! Ese, ese, yo sabía eso y, y estaba tratando el camino. Bueno. Aquí está el jefe a la de una, a la de dos y a la de tres ¡Wow! Venga Vamos ¡Ey! ¡Tú! No te pares que tengo que ir a salvar la princesa Peach Maldito seas Pues te la verás ¡Oh, tío! ¡Qué bien! ¡Eh! Pues lo tengo que coger yo mismo. Eso te lo hago por, por no dejarme pasar a, a por la Peach, a por la princesa Peach. voy a matar por lo que me has hecho. Es para que pares. Eh. ¿Qué has hecho? ¿Has puesto a tus ayudantes? Pues da igual, porque yo siento... un poco. ¡Eh! ¡Me has quemado! ¡Maldito seas! ¡Porque yo soy la mamá la bruja! No la eres. Nadie es una bruja. Las brujas no existen. ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Toma esa, toma esa, toma esa, toma esa, toma esa, toma esa, toma esa, toma esa! nueva superestrella!